necesitaba, y lo que necesitábamos porque es verdad, cuando yo allá abajo necesitaba muchas cosas, y yo me ayudaba mucho, y ayudaba a la China con esa, con la mujeres con, con medicamentos, todo, todo ahorita no le consigo la pastilla que le mandaba y se la llevaron para Cuba la receta, para decir que la, de la consiguen allá la operación de él salía de 16 millones entonces yo tuve el presidente Chávez cerca y yo le pasé los papeles de Fabián en el Teresa Carreño. y entonces en 15 días me mandaron a llamar, al presidente Chávez me mandó a llamar Pagó la operación de él y todo. Y él hicieron su cirugía en la pierna, él camina bien y todo. me mandó para el Fuertetuna a buscarle unas muletas también. Y entonces él, él dice que cuando pueda ir conmigo para allá para Miraflores él va a darle las gracias a él mismo personalmente. De la misión Madre es el Barrio, colaboramos con los consejos comunales y vamos casa por casa, tocando puertas, hemos ido hasta el Junquito. Nos tocó hace como dos meses ir por el Junquito. Puerta por puerta buscando los hijos de Venezuela. Mi mensaje a la comunidad es que la gente salga, que se, prepongan, que se pongan las pilas para el 7, porque el 7 tenemos que ir casa por casa buscando a la gente, la patrulla, para que vengan a votar y que salgan a las reuniones cuando haya la asamblea, porque casi no salen a la asamblea. Las sema, la semanas de pasada hubieron poquito, estas semanas sí hubieron bastante. Con de todo, Madres del Barrio, los hijos de Venezuela, las pensiones, los abuelitos. ¡Viva la patria! ¡Muera el comunismo!